¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! Esta es la novena marcha, Cultiva Tus Derechos. Estamos exigiendo una nueva política de droga. Tenemos una propuesta para esa nueva política de droga. Esta es una manifestación familiar, pacífica, eh, llevamos nueve años. Y todos los hechos demuestran que la ciudadanía está exigiendo, está, se ha dado cuenta que esta política de droga ha sido un fracaso. Se persigan los usuarios, se gastan más los recursos, no se protege la salud de la población. Eh, me motiva estar acá para apoyar el movimiento por el autocultivo. ...por la despen despenalización, eh, creemos que a partir de, de la libertad... ...nosotros eh, podemos ser capaces de decidir. Que se legalice y despenalice el consumo y porte de marihuana... ...yo soy un parteado como tres veces y no hago nada... Pues, ...saco a la plaza, me vuelo, estudio, trabajo... ...y se puede hacer todo fumando hierba, no es como el copete. La gente tiene un concepto to totalmente errado de lo que es... Pues, ...la hierba, Puta el cosecharla... El fumarla es una libertad que no tienen, no tienen por qué negarla. Creo que esto puede ser usado como para decirle a las autoridades que necesitamos legalizar, que necesitamos hablar sobre el tema, que al menos yo soy usuaria medicinal y me interesa poder ejercer mis derechos como ciudadano. Uno, Lo único que es lo único estación es cultivar y teniendo una plantita para poder el consumo propio y lo están metiendo en preso por una por algo que es pues, propio de cada uno, si uno elige, puede elegir el café, uno puede elegir la el marihuana, puede elegir un millón de cosas. Eh, lo natural no puede ser ilegal, algo, na algo natural, algo que totalmente viene de la tierra, lo están prohibiendo, gente hipócrita, que los mismos hijos de ellos están fumando de los mejores cogollos del mundo, loco. Estamos absolutamente a favor de despenalizar el autocultivo de la cannabis, porque creemos que es una de las maneras más correctas de terminar con el narcotráfico en nuestro país. Que hoy día nosotros hemos sido testigos de cómo el narcotráfico ha consumido nuestras poblaciones, cómo el narcotráfico ha dado paso precisamente a la utilización de jóvenes en una situación que no es la más correcta, sobre todo cuando se trata de sectores políticos que buscan reproducir la pobreza. Esta es una muestra, ¿cierto?, para, para, todo, para todo el mundo, para todo el país, para nuestra clase política, de que esta es un requerimiento, una petición que es transversal, que no es, hay que dejar de lado los prejuicios acá hay una masa importante de gente, de gente pidiendo, de ciudadanía eh, exigiendo un cambio en la política de droga, una política de droga fracasada, cierto, que solamente ha perseguido y criminalizado a los usuarios de cannabis que no tiene ningún sentido y es el momento de cambiar esta situación eh, me parece que más aún con los nuevos pronunciamientos de la OEA al respecto la clase política no puede seguir haciendo oídos sordos a esta situación, necesitamos una política de droga nueva en que se respete a los individuos, que se los trate a los usuarios conscientes, eh, no como del Delincuente y ir avanzando en esa dirección, en la dirección de las libertades y desde la libertad, educar. El consumo y tenencia de marihuana se ha convertido en la forma que la policía ha sustituido la detención por sospecha. 80.000 jóvenes están siendo detenidos de una manera que no corresponde. No es una buena política de droga, una mala política de la juventud y en realidad es tremendamente injusta. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes asesinar a una persona en Chile por primera vez, poder acogerte a un juicio abreviado y no vas a pasar un día en la cárcel. Ni uno. Pero si tú tienes una planta en tu casa y te pillan por segunda vez como reincidente, vas a pasar cinco años y un día sin beneficio carcelario. Nunca la marihuana debió haber estado en la lista de las drogas más graves. Eso fue un error de Bachelet, que ella debería explicar por qué lo hizo y qué es lo que va a hacer ahora. Pero lo que aquí nosotros tenemos que lograr hacer es entender que esta cosa se haga inteligentemente. Distinguir. No meteríamos a la cárcel a las personas por tomar alcohol. No hay que meter en las presas por fumarse un pito. Debo un efectivo para un país que quiere ser moderno y quiero sumarme con el flaco porque nosotros somos gente de estadio y el flaco vino pensando y nos tiramos un cantito que dice... ¡Ole, ole!